Hola, si tienes una impresora Canon G3100 con error 5B00 así como es en pantalla o error de absorvedor de tinta, quédate hasta el final y te diré paso a paso cómo quitar el error. Listo. Hola, soy Wilton Martínez. Vamos a resetear la impresora. Primero voy a quitar en modo de servicio. Aquí te dejo una ventana para que descargues el programa, vale, importantísimo. Y aquí te dejo también el vídeo para poder colocarla en modo de servicio ya está en modo de servicio de estar aquí apagada como desconectada y acá está esto que se llama device esto funciona si está en modo de servicio si esto no aparece no se puede resetear listo importante que esté conectada al cable usb listo una vez ya en modo de servicio vamos a colocar a abrir el programa abajo abajo en la descripción aquí estará el link para que lo descargues perfecto te, te debe mostrar aquí el nombre de la impresora o sea la serie perfecto y el número de la serie importantísimo vale ok acá estando aquí en la pestaña main luego vamos donde dice in absorber counter vale damos clic en set vale damos clic y listo ahí quedó reseteada vale vamos a pedirle al cliente que apague y encienda la impresora Ok, ya una vez apagada, listo. Cerramos la ventana y aquí está cerrada. Cuando aparece apagada, la impresora aparece aquí como si no estuviese detectada. Listo, esto es normal, es importante. Ok, y aquí aparece conectada. Vamos a ver, vamos a ver para probar. Damos clic aquí al programa. Mira que se, se dan cuenta que dice no serving mode print. significa que está encendida en modo, en modo productivo. Listo, ok, ya quedó perfecto.